¿Querés ayudar a con Radio y no sabes cómo? Preparamos este video tutorial para darte una mano. Seguramente recibiste el link hacia nuestro proyecto en la plataforma Ideame, que se llama Una Radio Muchas Voces. Una vez que veas el video, también podés recorrer el texto que cuenta de qué se trata este proyecto. Y si tenés ganas de darnos una mano, podés mirar las recompensas que ofrecemos. Por ejemplo,. Elegimos esta recompensa que se llama Me suena tu remera. Una vez que la elegiste, presiona Continuar. Podés ingresar con tu nombre de usuario si ya estás registrado en la plataforma o bien con tu nombre completo y una dirección de email. Luego presiona Continuar. En la pantalla siguiente podés seleccionar las distintas formas de pago. Puede ser efectivo, con pago fácil, Rapipago o provincia pagos. Puede ser con diversas tarjetas de crédito o bien con transferencia electrónica. También tenés la moneda de pago Bitcoin. Selecciona tu preferida. Y presiona Pagar. En el caso que elijas Efectivo, como ejemplo, vas a iniciar en la plataforma de Mercado Pago. Allí elegís el medio de pago, como mencionábamos antes, y presionas Confirmar. Luego va a imprimir un cupón con el cual puedes dirigirte a pagar en efectivo en el lugar en que hayas seleccionado. También puedes tener más respuestas a tus preguntas ingresando en Preguntas Frecuentes de la plataforma ideame donde vas a encontrar las diversas sugerencias a preguntas que ya otros también se hicieron. Gracias por colaborar con Uritorco Radio.